Hey everybody, la persona de la niña. Ella es la persona de la Pachi, Nantillo, hola. hola. ilang pacik nanti jo ¡Cuántos sabores, ¿sabes? ¡Cuántos ¿sabes?